Muy bien, muchísimas gracias. Queremos aprovechar estos minutos para hacer el llamado, llamar la atención de nuestro Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, nuestro alcalde, el que fue elegido por miles y miles de ciudadanos franco-macorizanos para que los represente en el ayuntamiento local. Es un tema que hemos venido tocando, tratando en diferentes ocasiones porque nos preocupa. Lo que pasa con el tema de la recolección de los desechos sólidos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Siquio NG de la Rosa, Ayuntamiento Municipal, Móvil Soluciones, Departamento, el Departamento del Ayuntamiento que tiene que ver con la recolección de los desechos. O sea, todo el que tiene que ver con la limpieza de nuestra ciudad, queremos llamar la atención, pedirles el favor, saber qué es lo que está pasando en San Francisco de Macorís. En un mes y tanto, dos meses atrás, habíamos tocado el tema en varias ocasiones, casi eh, a la semana lo llegué a tocar como tres veces, el tema de la basura en San Francisco de Macorís. De hecho, esto de alguna forma conllevó a que recibiéramos información de lo que estaba pasando en la alcaldía, en lo que estaba pasando en Móvil Soluciones en aquel momento. Teníamos al presidente de Móvil Soluciones y nos decía que era un problema de comunicación en ese momento, que era por el COVID, que era por los camiones, que había algún tipo de, de cuello de botella por las piezas que estaban dañadas, que duramos un, tanto, un tiempo en pandemia y todo lo demás. Esta no es la realidad que tenemos hoy día, porque se supone que ya casi se está trabajando a normalidad, a capacidad en todas las instituciones. Dicho esto, yo me pregunto. Le pregunto a la alcaldía de San Francisco de Macorís, le pregunto a los ciudadanos de San Francisco de Macorís que entienden que al igual que quien les habla, les preocupa lo que sucede en nuestro pueblo, la imagen, lo que tiene que ver con salud, eh, lo que tiene que ver con la limpieza en los diferentes sectores de San Francisco de Macorís. El cúmulo de basura en nuestras comunidades, en nuestra parte céntrica, las calles, al parecer los perros que sacan las basuras de sus bolsas, de sus fundas, porque duran varios días sin ser recogidas. La gente las saca, los establecimientos sacan las basuras al, al frente para que se supone que debe de ser llevada por los camiones. Pero no están recogiendo la basura como debe de ser. Como se supone que se establece que cada dos días, cada tres días se recoja para que la ciudad esté limpia. Los camioncitos que salían a las calles a dar apoyo al camión de la basura porque va dejando una cantidad de desechos, que eso es increíble. Por ejemplo, anoche, Yerjan, amigos televidentes, yo salí a hacer una diligencia. Vemos el camión recogiendo los desechos, pero el basurero que vemos que va dejando el pobre camión y los muchachos es igual o peor que lo que ellos recogen, porque entonces quedan las calles llenas de basura. Pero cuando nos vamos a las comunidades, a los barrios, a la parte céntrica, donde están los comercios, donde están los negocios. La aglomeración de basura que se está dando en San Francisco de Macorís. Cosa en nuestra historia reciente, nunca vista. Tenemos que hablar de la gestión de Alex Díaz. Tenemos que hablar del alcalde pasado. Criticado por muchos, odiados por otros. Pero los logros a nivel de limpieza, tanto visual como con la basura en nuestro país, hay que sacarle su comida aparte. Había que ver a Ale a las 10, a las 11, a las 12 y hasta la 1 de la mañana en sí. las calles de San Francisco de Macorís. Ah, que él no tiene que hacer eso porque para eso está la gente. Pero el pueblo estaba limpio. Permíteme hacerle un pedido, por favor. Escúchame Adelante. Alex Díaz, por favor, vuelve a San Francisco. Está correcto, Puedo pedir eso. Hay ¿no? mucha ¿no? gente que lo pide. Por favor, Alex. El pueblo te pide, no sé qué es lo que pasa en el ayuntamiento, pero por favor, dan una ayudita ahí. Porque cuando tú estabas, los parques estaban limpios y la ciudad estaba impecable. Mira mi cara de preocupación, señora. Esto no es un show, no es un espectáculo Ay, ni para Dios que Dios se Dios. vea bonito ni nada por el estilo. Pero me avergüenza y me da pena, que yo. No es un asunto de hacer daño, de atacar móvil soluciones. Yo creo que San Francisco de Macorís, un pueblo tan trabajador, con gente tan luchadora, gente con parones, porque los franco son con parones. Sí, ¿Cómo es posible que la entrada, el centro de la ciudad, los barrios estén atestados de basura? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación con la, con la recolección de los desechos? No ha sido posible que en estos meses ya de gestión, usted pueda ponerse, haberse puesto de acuerdo con Móvil Soluciones. Usted dijo que iba a empezar a trabajar a partir del 16. Nosotros pensábamos que era desde que asumió la alcaldía. Pero bien, le dimos entonces que hasta el 16 de agosto. Sí. Pero sigue la ciudad muy sucia. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Adelante. El programa de Yerjan. Sí, es? es el programa de Yerjan. No, es el programa de mañana. El programa Ah, buen día, buen día, amigo. <risas> ¿Eh? Adelante, le escuchamos. Adelante, ¿Eh? le escuchamos. Sí, adelante, caballero. Sí, adelante, caballero. Es todo, todo una convicción que estaban hablando ahí hoy. Sí. Sí, sí, adelante. Mira, ya allá, lo estoy diciendo por esto. Lo que... Sí. Mire, que esta es una sociedad corrupta, no solamente del Estado. No, aquí nada más hablan de los funcionarios. Pero esta es una sociedad corrupta general. Ah, sí. Él dice que la sociedad es corrupta. El, el... Porque mira, aquí un ejemplo: te van a alquilar una casa, delito, la, y tú hay que dar un 9000 dólares. Usted tiene que darle un por ciento. ¿Qué es prohibido? Y así tú entiendes que te dan un por ciento también. Y así mismo hacen en, en, en la promoción. Lo que hizo, toma un ejemplo. Así es. Y es muy... este que no es un poquito de la de arriba hacia abajo, porque pasa que la gente nada más dice que son un millonario. Gracias, amigo televidente. Gracias. Muchísimas gracias. Me dice mujer. María Esteban en el WhatsApp que ella va a, a promover un movimiento para que Alex vuelva al ayuntamiento. Y, que apoya mi comentario. Ya somos dos. Bueno, sí, ahí está. Atención, Alex Díaz. Tres, ve sí, el programa, le informan. Días, días. Pero no creo, lo malo es que Alex no quiere ese ayuntamiento. De hecho, los regidores se están yendo todo de ahí. Un acto irresponsable en todo el, el sentido de la palabra. Ay, porque Dios ellos sí. fueron elegidos para que representaran a los franco en esa sala capitular. No para que se estén yendo a instituciones donde hay mayores, eh, posiblemente, beneficios a nivel eh, salarial o de capacidad de dar empleo. Hey. buenos días buen día bueno se fue cerrar el comentario diciendo por favor Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, este pueblo no merece, no merece tener una eh, ciudad no merece tener sus sectores sus comunidades, la parte céntrica atestado de basura adelante Sí. Adelante, La situación adelante. del ayuntamiento no te vaya, que no pasa el programa, ven. es una situación ¿Es más profunda de los análisis superficiales que hay. Son ah, o sea, intereses, que... Vamos a unos... ver. ¿Sí? Oh, pues sí, unos no? intereses que hay muy fuertes. ¿Cuáles son esos ¿Cuál es? intereses? Pero de que han ido a buscar y no hay. Entonces ¿Cómo? hay malestar. Para generar un malestar castigar, que el pueblo explote y que lo saquen de ahí. Que lo nombren en otros sitios. Que lo pongan en posiciones. Usted está diciendo Entonces, que Siquio NG de la no Rosa está... Escúcheme, no mi don. Prueban. Una pregunta. Sí. Usted dice que el alcalde, el señor Siquio NG de la Rosa, está actuando así para que lo muevan del Ayuntamiento Municipal. Claro. Él quería la, la asignación en como embajador. Él quería los... Todo el mundo quiere descargos donde no se trabaje que sean botellas, en dólares, en estas cosas. Él emitió declaraciones. Esa es, es una opinión suya, porque el alcalde sí, sí. Dijo ahí sentado en esa silla que no, que él fue electo alcalde Y que él no se, él no se iba de San Francisco de Macorís. Y lo dijo luego. Sí. Él dijo, yo no me voy de San Francisco de Macorís sí. y no voy para ningún cargo. Eso dijo Siquio. Partimos cuando hacemos el comentario. Y más allá de ese interés más profundo o esa teoría eh, conspirativa que usted plantea, lo que tenemos es una realidad. Ahí hay un alcalde que más allá de ese interés intrínseco que usted plantea y que posible hay gente que esté pensando que si yo actúa así para que sea removido la realidad es que él es el alcalde y más allá de eso él tiene que responder y tiene que hacer una buena gestión para nuestro pueblo y tiene que presionar o buscar la solución con la con la empresa Móvil Soluciones para que nosotros podamos tener una ciudad limpia más allá de todo, la realidad es esa pero el alcalde no dijo que él iba a comenzar a trabajar a partir del 16 de agosto pero ya estamos en, en octubre pues entonces a William Hernández que me responda por qué el alcalde No veo William ahí Porque, porque William. él dijo ahorita que eran diferentes que no, ve, que no había una mezcla entre Luis Abinader El gobierno central y el ayuntamiento Pregúntale al alcalde Mi amigo William Hernández Por qué él dijo que iba a comenzar a trabajar Que lo dijo públicamente eh, A partir del 16 de agosto Pero por qué Si supone que ese juramento del 24 de agosto Pero tampoco no se está trabajando Porque vemos la ciudad llena de hoyos llena de basura y todo peor Lo ven ahí ...es que es lo mismo... ...no... ...dice Juan Párez de Pacheco... ...que pregunten a un raso... ...si cobró los 29 mil pesos...